Jack, tú la Contigo quiero estar por siempre hasta el amanecer Tú me enamoraste cuando me miraste contigo quiero estar por siempre hasta el amanecer Hola, una disculpa, no soy bueno en esto. Es que hace tiempo me enamoré pena decírtelo pero creo que ya es tiempo de ponerme a escribirtelo, cantártelo esa es mi mejor forma de expresar hace tiempo que ya no tengo ojos para nadie más qué bonito sería que a tu lado yo pudiera estar tan solo te pido que me des una oportunidad entre tantas mujeres solo me enamoré de ti y es que simplemente solo yo quiero estar junto a ti tu mirada me enloquece tú sabes que es así porque cambiaste mi mundo desde el primer día que te vi soy sincero Cero, para mí eres lo primero, es más, también mi mundo entero eres hermosa. Neta, no te lo puedo ocultar. No creí que tanto así yo me pudiera enamorar. De pies a cabeza, entre tantas mujeres. Solo a mí tú me interesas. No puedo creer que exista tanta belleza. Y si no me crees, pues créeme porque eres perfecta. Tú me gustas demasiado, quiero estar siempre a tu lado. Quiero que seas la protagonista de mi historia y cantante privado. Me tienes bien encantado, neta. Que eres increíble. Por ti yo voy a dar todo y haré todo lo imposible. Por tenerte y protegerte. Ser el hombre más fuerte. Y es que simplemente feliz es como quiero verte. A mi lado neta que me desespero Solo quiero que me quieras como yo a ti te quiero Si es por ti mujer juro que por toda mi vida espero Solo tú sacas mi lado curse aunque sea bien grosero Y así es como se expresa cuando se enamora